Chicos, me acaban de pasar una información bastante, bastante preocupante. Eh, sobre, hay un líder que, déjenme checar por acá. Hay un líder que se llama eh, Miguel Abarca, que es eh, diamante negro de Arequipa. Me mandaron una información de que eh, rayaron o escribieron sobre la fachada de su casa, de la casa de este señor. Y quiero mostrarles, eh, según lo que he investigado, es este señor de acá, el cual eh, tiene varias presentaciones, en este caso es una Silver Academy eh, de este señor sí, súper contento, dónde estamos a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer hoy día es lunes, inicio de semana y déjame decirte gracias los leo a todos, hola Carmen hay mucha gente conectada desde México, hay gente conectada desde Costa Rica, hay personas conectadas desde Perú, y desde otras partes del mundo, la verdad súper contento con todo lo que está pasando con todo lo que está sucediendo bueno, seg lo está según con... lo que tengo entendido, es este señor que les acabo de mostrar ese señor tiene un rango, o tenía más bien un rango, de diamante negro. Es un rango bastante, bastante alto en... en, en o sea, metió a muchísima, muchísima gente. Eh, y vean lo que escribieron en la fachada de su casa. Miguel Abarca, estafador. Vean que aquí está, es, parece ser que es aquí hay un, un portoncito color blanco. Y todo esto es la fachada... De eh, su casa, eh, gente. Aquí hay un mensaje porque hice este video. Porque aquí hay un mensaje que yo les quiero dar. Yo he visto muchísimas veces. He visto eh, esquemas Ponzi, plataformas piramidales caer. La persecución que se da a este tipo de personas que metieron a, a otros a este tipo de plataformas, es una persecución agresiva y eh, que no se da por los medios legales, no se da por los medios jurídicos, sino que se da más bien por, eh, por el medio de amedrentar a estas personas. Y ojo, no es que esté justificando para nada lo que hicieron estas personas. Lo que quiero darles a entender con esto, lo que quiero decirles es que realmente para todo esto hay un proceso, para todo esto hay una manera de actuar. Y si una persona cometió un acto ilegal, tampoco se, se vale que usted haga otro acto ilegal para, eh, para defender su postura o para defender... Eh, eh, eh, su dinero, lo que usted perdió, lo que le hayan hecho, no importa para todo esto hay un proceso tiene un tiempo de demora, pero lo que, a, a lo que voy con esto es que usted no puede tomar la ley por sus manos vean, es increíble la cantidad de gente que yo he visto que le han quitado la vida, líderes ex líderes de compañías similares a Omega Pro y creo que Usted, el, el hacer esto, usted se está convirtiendo en una persona igual o peor que, eh, que estos líderes. Entonces, yo lo que, lo que quiero aconsejarles, y si me quieren tomar la palabra, es simplemente... No le voy a decir ponga todo en manos de Dios, porque no, usted tiene que tomar acción, ir y denunciar, y tiene que... Eh, eh, Seguir insistiendo en este tema, pero de la manera legal, de la, man, de la manera correcta. No cometa usted un error. No vaya usted a convertirse en algo peor de lo que usted está acusando. No vaya usted a, a mancharse las manos. Porque ya he visto en muchos grupos en los que estoy metido que muchas personas están hablando de pagar sicarios, de pagar lo que sea. Y esto es un tema fuerte, esto es un tema que realmente eh, es complicado de hablar. Porque a pesar del, del daño que usted le hayan hecho, a pesar de todo este problema, a pesar de lo que sea, usted no puede tomar la ley en, en sus manos. Usted no puede. Eh, y yo le aseguro algo. Yo he visto casos de líderes, casos de casos de, de, de, de personas que se han eh, metido en este tipo de estafas y brincan a otra, y brincan a otra, y brincan a otra. La gran mayoría de estas personas llegan a un punto en donde nadie les cree, en donde manchan tanto su imagen, que de tenerlo todo, hablando económicamente, pasan a no tener absolutamente nada, entonces tarde o temprano la vida les va a cobrar, les va a pasar factura, tarde o temprano ellos van a terminar peor muchas veces que en la situación económica en la que usted se encuentra ahorita, si usted fue estafado por Omega Pro y si usted tuvo que eh, hipotecar su casa, pedir un préstamo, muchas veces estas personas terminan peor. Y la gran mayoría de veces, y créanme que he visto muchísimos, muchísimos casos de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer? Número uno, tenemos los medios, ya hicimos un video de cómo denunciar, eh, lo voy a dejar en la descripción. Si no lo deje, recuérdenmelo en los comentarios porque yo soy muy olvidadizo. Y también están las páginas de Change.org. Usted trate de utilizar todos los medios legales. Porque realmente este tipo de personas son juzgados por sus propias acciones. Sus propias acciones los llevan a estar en un punto <coughs> en donde llegaron a tener todo. Llegaron a tener viajes, carros, llegaron a tener estar en los mejores hoteles. Y llegan a un punto en donde quemaron tanto su imagen, quemaron tanto su palabra, su palabra ya no vale absolutamente nada, que pierden pierden todo por lo que construyeron con el dinero de ustedes. Entonces, ténganlo por seguro que esta gente va a pagar tarde o temprano. Ese es el mensaje que les quería dar, chicos, en este video. Es sumamente rápido, quería mostrarles esta noticia y a mí me preocupa porque el hecho de que la gente haga esto, es un primer paso, esto de llegar y, y, y manchar o rayar la propiedad ajena, que también es ilegal, eh, es un primer paso para que ocurran cosas peores. Y no es que quiera defender a los líderes, porque no, lo que hicieron fueron cosas asquerosas, muchos sabiendo que realmente esto era un esquema ponzi pero en resumen, lo que les quiero eh, transmitir es que usted no puede tomar la ley en sus manos y tiene que, eh, no tiene por qué mancharse las manos. Y tratemos de evitar esto. Es mi opinión. Chicos, eh, eso era lo que les quería eh, mostrar en este video. Y nos vemos hasta la próxima.